Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, eh, en principio vamos a hacer el sorteo Dijimos que eh, tienen que dejar un comentario ahí Básicamente era para la gente que no había podido comprar cajitas ni nada Por una cuestión... Pura y exclusivamente económica, ¿bien? Entonces, bueno, para ellos vamos a estar haciendo este sorteito Bueno, dale, vamos a hacerlo rapidito Así después charlamos de lo que se viene eh, en el super test, Este nuevo tanque, el IS-2 Screenet O IS-2 Shielded, o no sé cómo decirlo bien, pero Se llama Screenet, IS-2 Screenet, Así que, o IS-2 S Dale, vamos a sortear, el video es este A ver si se ve por las dudas, ¿se ve todo correcto? Sí, perfecto, mira la cara, de, como siempre, una cara de ladri a ver, a la que me, me encanta escucharme. A ver cómo estoy choreando. Un beso enorme. Un abrazo. Pásenla bien con la familia. Si la, si la vas a pasar solo, pasala bien también. Qué jopito, qué jopito que pegaste ahí, Nando. <ríe> Como estamos choreando a dos manos. Bueno, eh... <ríe> bueno, vamos a hacer el sorteo. Era, eh, tres personas vamos a sacar al azar. Cuatro, tres, dos, uno. Va. A ver. Eh, el señor que ganó es el señor Mati Viale, o sea, eh, TZ Locket Bien, perfecto. Cumple con los requisitos. En principio pareciera que sí. Eh, Juan Ignacio no ha dejado su nick. Y el señor eh, Uaskar, parece que también está participando. Víctor, o sea, Uaskar. Perfecto. Buenísimo. Listo. Ya tenemos entonces... Eh, el ganador sería TZ tzlocket-tm. Pero bueno, esto está concluido entonces. El, el sorteo ya está listo. Está liquidado. Entonces nos vamos directamente a acá. Bueno chicos, acá tenemos entonces lo que es este IS-2 bien eh, ¿Qué podemos decir de este tanque? Es muy muy parecido a lo que es el IS-2 tradicional. ¿bien? Eh, que ya nos había deleitado Wargaming con su... Con su querida presencia, ¿qué podemos decir de este tanque? Bueno, que tiene un daño, digamos, promedio de 390. Bien, como siempre, los rusos tienen un daño bastante, bastante elevado, ¿no? Pensá que es un tanque de tier 7, o sea, no está mal el daño. La penetración es de 175 con bala estándar, tiene penetrante, APCR y, y explosiva, por lo que vemos acá abajo. Tiene una penetración de 175 con AP, 217 con APCR, y 61 milímetros vas a poder penetrar con la explosiva. Y vas a poder sacar un daño más elevado de unos 530, ¿no? Eh, tiempo de recarga unos 12,3 segundos. Wow, bastante, bastante elevado. Cuando Wargaming saca un tanque nuevo que pega bastante, lo castiga por otro lado, que es el tiempo de recarga y el DPM, digamos, ¿no? Eh, y la dispersión en este caso Mirad, una dispersión de 0.46 Por poco no es un KB2 O sea, el KB2 tiene 0.50 más o menos Va a ser un tanque para estar ahí Y darte con el enemigo ahí eh, Piñas cara a cara Un cierre de retícula de 3.4 mm, muy, muy largo ese cierre de retícula Aiming time 3.4 segundos Uf, Tremendo va a ser Va a tardar muchísimo en cerrar retícula Bien, en cuanto cumplas los requisitos de recargar en 12.3 segundos, ponele que con barra de carga y demás lo bajes a unos 10 segundos, pero el tiempo de, de, de, de cierre de retícula no creo que lo puedas bajar mucho más, bajará como mucho a unos 3, 2.9.8 con toda la furia, pero no, no va a bajar de ahí seguro. Depresión de cañón de menos 6 grados. Y elevación de unos 25 Eso está bastante bien, bastante, bastante bien 25 es un montón hacia arriba La elevación del cañón y, y el ángulo de presión de menos 6 Está bastante, bastante aceptable No está, no está mal Podés llevar 28 proyectiles A ver, la potencia de unos 600 caballos Y una velocidad máxima de 30 km por hora Campo traviesa Y 14 hacia atrás, o sea, marcha atrás eh, lo que nos da una potencia específica de unos 13.7 Tenemos 1230 puntos de vida de HP 1230 puntos No está mal, la verdad que no está mal para un Tier 7 eh, Lo malo va a ser que obviamente con 100 milímetros de frontal de torreta 100 milímetros de eh, chasis frontal, 90 de lateral y 60 traseros eh, Salvo en la torreta que tenés 90 Vas a ver tier 9 y vas a estar complicado, complicado, complicado contra tier 9. Como siempre los tier 7 sufren mucho cuando tienen que ver tier 9. No tanto así cuando, por ejemplo, yo creo, en mi caso digo que creo que creo los tier 8 están más preparados para ver tier 10 que los 7 para ver tier 9, ¿bien? En la mayoría de los casos, obviamente me vas a decir casos que seguramente que no, que el tanque está muy bien y demás. Porque obviamente el 9 está directamente está eh, eh, preparado para directamente lidiar con tier 10. Eh, y con tier 8, pero más con tier 10 o sea, está preparado justamente para eso y los tier 7 está más preparado para luchar contra tier 8 y tier 6 para mí y cuando un 9, como que mm", le cuesta un poco, pero bueno, a ver vamos a ver eh, el alcance de visión 340 metros, eh, como siempre los rusos son bastante, bastante ciegos en este sentido tampoco es que vas a necesitar mucho más digamos, es un tanque de primera línea eh, así que nada, creo que, que va por ese lado después, a ver, vamos a ver acá algunas imágenes es raro el tanque en sí, es como que tiene esos paneles eh, laterales, digamos, eh, tienen el lateral, después tiene... Hoy estaba viendo el video que hizo Jordi, que hizo Q, QBTC. Eh, y decía que parecen paneles solares. Y la verdad que tiene razón, un poco parecen unos paneles solares. Eh, a ver, convengamos que algunos tanques también, por ejemplo los alemanes, tenían estos faldones... Que ellos los llaman eh, schmaltum. De hecho hay un Panzer, creo que es el Panzer 4 Schmaltum. que justamente es por esos faldones laterales que, que usaban en ese momento en la segunda guerra y eh, en ese momento estaba más aplicado a una cuestión de, digamos, se creía que el común de la gente creía que se usaban para la protección eh, contra proyectiles. Y en realidad no era esto así. Los, los faldones estos se usaban para eh, la protección contra los, los rifles anticarros rusos, que por lo general penetraban fácilmente los lugares más eh, entre las orugas que tenés eh, ¿cómo poder decirlo? A ver entre las ruedas, ves que tenés como en los costados tenés como cierto... acá ves? tenés como lugares muy blandos donde el tanque no tiene ni, no tiene blindaje, y las esquirlas de los rifles antitanques rusos eh, era como muy, muy complicado detenerlos. No era tanto, ya te digo, por los proyectiles, sino por esas cuestiones. Acá en este caso no, en este caso se va a utilizar básicamente por lo que nos dijo Wargaming a los EC. Es, digamos, una especie de protección, digamos, contra proyectiles tanto HE como hit A ver, si es en ese sentido, eh, vamos a decir que serviría. Eh, pero bueno, eso habrá que verlo, la verdad que habrá que analizarlo. En principio pareciera que. Digamos, como estos Schmalton por lo general no te cubren de nada. En el Panzer 4 no sirven mucho para nada porque te entran igual con todo. Pero bueno, si va, va a servir de protección contra la munición HIT, bienvenido sea. Eh, pero ten en cuenta que una AP te va a penetrar igual, por supuesto. Y una PCR también te va a penetrar igual. Eh, así que ten en cuenta Eso, uh, pido perdón por los perros, no sé si se escucha Están como locos ahí atrás eh, Bueno, acá tenemos otra imagen La verdad que el tanque parece medio Yo, más que paneles solares Lo veo, me hace acordar mucho De las películas de zombies, viste cuando Ponen un camión y le ponen Todo tipo de chapas alrededor para que los zombies No salten adentro del tanque o del camión Es como que en este caso lo veo medio así Medio anti-zombie eh... <risa> Así que Está medio raro el tanque, la verdad que por lo menos que llama la atención Seguro, seguro Después es un tanque tradicional, es un tanque normal Digamos, no, no tiene mucho ¿Qué podemos sacar como conclusión del tanque Que bueno eh, pega, Tiene una pegada muy buena 390 Que tranquilamente pensá que podés llegar a sacar unos 440 de daño Lo que no está nada nada mal Pero vas a tener una recarga por lo menos De 10 segundos en adelante seguro Y tenés un cierre de retícula eterno De unos 3.4 Lo que podés llegar a bajar a unos 3 segundos Ponele más o menos Pero que es un montonazo Vos decís 3 segundos no es nada Pero en el momento de la batalla Cuando te están apuntando Cuando tenés por ejemplo un Progetto 46 adelante Que sabés que te dispara al toque Que te hace pum, pum, pum Y vos todavía se, se, eh, estás cerrando retícula Es uh, como que medio complicadete el asunto Y ya te digo, pensá que vas a ver Tier 8 y Tier 9 Entonces uh, estamos complicadetes en ese sentido Pero... Yo qué sé, habrá que probarlo, habrá que, habrá que verlo. El IS-2, a mí, digamos, las características de este tanque con el IS-2 son bastante, bastante similares. Casi en todo se parecen muchísimo. Eh, obviamente que este tanque va a estar bastante lindo sacarlo al campo de batalla y ver qué tal esos faldones. Pero si estos Schmalturm o faldones o paneles solares, como decía eh, Jordi, son efectivos, bueno, buenísimo. Habrá que verlo, porque la munición hip no te va a poder entrar en esos lugares. Ojo, porque entre las orugas no, no, digamos, en la oruga Propiamente dicho, sino abajo eh, En el chasis Del tanque, te van a poder entrar igual Así que, ojo, porque esa parte está descubierta Por lo que estoy viendo, no tenés cobertura Ahí, y en la parte trasera tampoco eh, Digamos, donde está Este, a ver si lo tengo del otro lado Donde está este tanque de combustible Atrás del primer faldón lateral Tampoco tenés cobertura, y trasera tampoco Por lo que vi, trasera tampoco Así que, bueno amigos, no sé Espero que les guste Vamos a ver qué tal, todavía está en el super test puede sufrir modificaciones, como siempre saben Que todos los tanques que están en el super test Después pasan eh, a lo que es El sandbox y la prueba común Y, y después por lo general lo tenemos En nuestras cuentas ya de, de, de todos los días, en la cuenta Común, por decirlo así Así que bueno amiguetes, espero que Les haya gustado Este Estas noticias del super test y vamos a ver, vamos a ver cómo continúa esto. Por el momento es lo que hay, este tanque zombie, podríamos decirlo así, medio raro, es lo que, es lo que hay. Así que bueno amigos, les mando un saludo y nos vemos en la próxima. Chau chau.